Vamos a otra información sobre los operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Este es el reporte oficial. Los resultados que hemos obtenido a nivel nacional de todos los operativos en todos los departamentos a nivel na, en, en, a nacional del 26 al 1 de septiembre se han realizado 157 operativos, se ha secuestrado 115 kilogramos de cocaína base 40 kilogramos de clorhidrato de cocaína un total de cocaína que se ha secuestrado son 155 kilogramos total eh, marihuana también se ha, se ha podido secuestrar 2.074 kilogramos en plantivos y marihuana se ha secuestrado los que estaban siendo para el expendio 86 kilogramos haciendo un total de todas estas eh, sustancias eh, controladas de 2.160 kilogramos. Laboratorios de cristalización se ha destruido 2. Laboratorios de reciclaje de distribución 2. Y fábricas destruidas 21. Aprendido 61.